No es un proyecto de vivienda, es un proyecto integral de hábitat que plantea la vivienda, plantea la convivencia, plantea el trabajo, plantea la educación, plantea la, la soberanía alimentaria y energética. La verdadera diferencia en un diseño participativo real y genuino es, eh, es el poder que queda instalado en, dentro de la organización. ¿Quién ¿Quiere aportar algo a esto? Si no, otro tema. Asamblea. Como que me di cuenta que el trabajo de diseño participativo es más como activar una trama, como activar una red. al Desarrollar un proceso de diseño participativo de estas características sustentables, lo sustentable es, lo que, es por lo que queda instalado en la organización. Lo que nos enseñaron acá en la organización es ser humano, a querer al otro, acompañar, porque nosotros entre todos nosotros nos acompañamos dentro de nuestras necesidades y todos juntos estamos. No digo que es todo color de rosa, porque como somos una gran familia, nos peleamos, discutimos, eh, algunos tenemos más afinidad que con otros, pero llegado el momento cuando uno se necesita, estamos todos juntos para ayudar.